es Cuba, la defiende la quiere más. Cuba. ¿Cómo puede la solidaridad ayudar a romper el bloqueo? Y en cuanto a la solidaridad, creo que es clave romper el bloqueo informativo en cada país, en cada pueblo, porque se dicen muchísimas mentiras sobre Cuba y su revolución. Eh, romper el bloqueo informativo es clave y después cada acto que hagamos de solidaridad con Cuba cada eh, documento que logremos que vigan o, o, o, o, o nombre o nombren los gobiernos regionales, municipales o nacionales también es romper un pedacito de bloqueo creo que la solidaridad también en este momento que es muy duro para Cuba producto del huracán puede juntar dinero en el mundo y ayudarnos con ese granito de arena como Cuba nos ayuda a todos nosotros, aún en momentos tan difíciles como este que es el del huracán, o sea, un huracán que afectó Cuba en el medio de un bloqueo terrible que lleva hace más de 50 años y sin embargo, con el problema de alimentos que ahora van a tener porque se arrasó con las, los sembradillos, con el problema económico Porque además arrasó con los callos turísticos O sea que el ingreso constante de dinero debe ser más difícil eh, No obstante, no levantó ninguna misión internacionalista Ese es el ejemplo de Cuba que tenemos que tomar todos Entender que la solidaridad no es la caridad La caridad es dar lo que te sobra Y la solidaridad es compartir lo que tenemos Si hacemos esto mismo hoy con Cuba Seguro que Cuba sale adelante